Gracias mamá por los boxer motos Soy con poscuero cuero con una pelota Con mis compañeros de toda la flota Un no, año perdido, no fue una derrota Antes eh. la cabeza rota no, En casi no me llego, sé sea, que buena nota No vi a los tíos tampoco, a las locas Me siento perdido, no soy de las pocas Personas del lío, me río en las notas De todo me fío, si yo soy marcota, te orifico, yo pío, lo como a la tota Tu mina y es mío, su cuero y su pota Soy eh. los míos, a los que no votan, los que tienen mala Y que se llevan éxito con todos, estos palos más vuelta Los que tienen hambre tengan más raqueta Y no hay pero en la vida, si uno tiene la se puede conseguir todo Quiero estar comiendo sandía Con mi abuela y mi tía Ver mis compas en San Carlos Lleno mi cora de alegría Que en algún día lo diría. Lágrima de pensarlo Hoy día la gente no se fía Los cabros no quieren cría Ni tampoco cariño Lleno de gente depresiva La niña se hacen Por un poco aprobación Éxito para la gente mía También la y para la despoblación, la ella se me va volando como un ya que desde no queda nada más. Muerte para el presidente, los chalecos amarillos que solo quieren mamá. Yeah. Entonces me luchó No necesito FT Ni pagar por cosas que solo a mí Me van a estorbar Quiero llegar a mayor, nadie me va a alcanzar No quiero culo, de mierda de a pegar, Si me triangula Entonces me van a pecar A mí, a mí oh. Ya no espero el otro día Cabeza dormía Para ignorar este dolor a la entrada vendía a tener no pedirte fiar, vivir a pura canción Yo sé que siempre serás mía, algún día tendremos un guía Pero a ti se te olvidó Cuidarme como merecía, si me cerraron las puertas tú me cerraste el portón